¿Qué tal papus? ¿Cómo están? Bienvenidos a una transmisión más de Wolfsing Latino aquí en las instalaciones de Sofnix. Aquí, bueno, como podrán visualizar está el amigo Señor La Magia y la señorita Lady Wolf que nos vuelve a acompañar nuevamente en la transmisión. ¿Qué tal papus? ¿Cómo están? ¿Cómo lo han sentido esta semana? Hola, muchachos. Eh, hola, Mendrugo. Hola, igual ¿Qué tal? Hola, eh, chicos. Nuevamente, feliz retornando después de mucho tiempo los streaming. Y sí, también un poco, un poco tímido ¿no? con estas preguntas que me van a hacer los usuarios. De verdad que me está poniendo un poco raro, de verdad. Se pone de candela el stream porque hay una temática muy, muy interesante. Hoy, hoy es el valor de la verdura con el señor La Magia. Respondiendo preguntas que ustedes pueden realizar a través del de la caja de comentarios que está ahorita en este momento en la transmisión. Así que chicos... Empiezan a hacer las preguntas correspondientes Si por ahí, no sé, preguntas que Si es GM, si no es GM Si sí es, es este, bueno, si él le banea Si él no le banea, si él está coludido Con Minion, con el tema de la <risa> venta De, de programas <risa> ilegales ah, es, listo, es, es, Si es amigo de Messi Si este men, este así Tienes, es, los chicos, ¿tienes, tienen ¿tienes eh, ítems ilimitados Claro, pues, así es, ahí los chicos tienen la oportunidad De hacer todas las preguntas que yo voy a responder eh, todas las preguntas o lo que tenga en mi casa. Claro, lo que tenga en su casa. Sí, porque además el joven tiene su, como para visualizar aquí a mi lado, en el medio entre los dos está el switcher, ¿no? De acá la... está, mira, el botón rojo, acá está, ¿eh? El botón rojo. Para presentar por cualquier ¿eh? pregunta y más o menos que. Ah, más medio... ¿Cómo crees Lady Wolf que le vaya esta noche al buen amigo señor la magia con las preguntas? Hay que ver qué tantas preguntas y qué cositas por ahí, secretos, que nos pueda revelar hoy. Uy, uy, uy, entonces sí, ah, se pone de candela porque él tiene arduo secreto, él está detrás de la waifu, siempre ha estado, es una de las de la, de coordinantes de él, ¿no? Sí, sí. Bueno, no podemos empezar el programa también sin saludar a nuestros queridos auspiciadores, en este caso a Thermal Take con este teclado y mouse gamer. Bueno, un teclado semi-membrana, semi-mecánico, muy muy eficiente, la verdad, el Señor de la lo ha utilizado muchas veces Y por ende también es un jugador de, bueno, de, bueno, de, no Thermal es lo mejor, Ahí está, Thermal y bueno, también sumados de 3200 DPI, muy bueno para regular las revoluciones en el juego de un shooter, como es el caso de Wall Y también nuestras queridas sillas de One que hoy día están, bueno, hoy día están, pero de rechupete, la verdad, porque están bastante cómodas no o sea, me quiero quedar dormido una vez acá Ah, listo ¿Qué tal tú, tu cita este, Lady Wolf? No Ustedes son los que están conmigo aquí <ríe> ah, siempre Ah, listo Ah, listo Solo sí, le quería hacer el comentario Nada más, ¿no? <ríe> Gracias OnSeed por la preferencia Y por ello también El poder hacer posible los streaming Como todos los jueves Aquí en las distancias de Southwick eh, no se olviden, chicos, que las transmisiones se están dando siempre a través de eh, el Facebook. Así que si ustedes quieren ver la retransmisión, la pueden ver en el canal de YouTube de World Team Latino. Suscríbanse también, denle click a la campanita para que estén siempre notificados de todas las eh, novedades que se vayan trayendo. Igual hay un anuncio que justo, señor La magia está angustioso de, de realizar, es que si tú compartes la transmisión, Así es, puedes llevarte un premio. Comenten sí, ¿no, muchachos, no. Eh, tienen que compartir la transmisión y eh, eh, compartan las veces que pueden, cuántas veces, cuántas veces quieran ya. y se van a elegir a 20 ganadores y se va a llevar una CAI, una perdón, 47 el. Así que aprovechen y una vez, compartan el video para que también todos claro. los a ver la transmisión que voy a responder a todas sus preguntas que ustedes me hagan. Ah, listo. Ya saben, chicos, los 20, mentiras, ¿eh? los 20 primeros que compartan estarían siendo los ganadores. Así que, chicos, compartan ya, ya, ya, ya. Y ahí vamos a hacer un sorteo entre los, bueno, entre los, me imagino, miles de personas que van a compartir y uno de esos 20 van a ser los ganadores. Así, así es. que, chicos, compartan ya que el arma está a la a orden del día, así que es una bolita por ahí. Eh, ¿ah? En este momento, no, no es al final. Ah, este también, sí, es ah, Minion, vamos, ¿por qué mejor me gusta. <risa> Minion, eh, Minion, ah, Minion está con nosotros. Iba a decir que no, pero ahí está. Eh, está pero hablo, eh? Ahí está, pero para qué habla, Ahí está. Para qué hablo? me cambió la, la temática, no, ya la puse cambió. rojo, ya. Y acá con, con Tony Starr de Caraballo. Yes. Y, <risa> <risa> no, sino que hoy día también tenemos una entrevista especial con el señor Chess. Él nos va a acompañar al final de la transmisión. Una entrevista bastante interesante con un gameplay con el eh, señor La Magia también, que va así a estar es. muy muy bueno, la verdad. Uh, él bueno, él está luchando por unos items que se les voy a brindar si es que fuera a ganar. Sí, así que. Ganar. Ojalá, bueno, yo bueno pero con tu, con tu cuentaza que te mandas, papu, la verdad. <risa> un poco difícil. No, pero ¿verdad? vamos a jugar un modo básico. Así ah, que, ya, ya, ya. Ah, entonces ahí sí va bueno. Vamos a jugar también los domingos modo básico así contigo. Es. ¿no? Mucho roche con la ley en pro, papá. ¿no? No, no mucha favor. ley. Sí, ya me dijo niño, ya, mucho, <ríe> mucho rocho Bueno, bueno, ya saben, y además también Lady Wall nos acompaña como podrán visualizar y nos va a traer las novedades de los baneos de la semana. Y bueno, qué sorpresita nos trae, me imagino por ahí alguna... ¿Me puedes adelantar algo por favor? Mejor esperemos a los videos Uy, para oh. ver qué cómo han estado esos Tan... Uy uy uy sí a fuerte fuerte hey, lo que más está ha... poniendo mano duda sí de ha venido sí. con todo la verdad increíble la verdad sí. yo quería que me adelantara algo pero mira con que no me quiere decir eso quiere decir que está heavy la cosa sí, que... sí. prepárense sí sí sí de todas maneras bueno eh, la otra semana Semana Santa, ¿no, Papu? Sí, Semana Santa, feriado largo, Uy, qué uy, rico, no. feriado largo. Eso quiere decir que no va a haber este streaming. ¿no? <risa> <risa> ah, listo, hermano. Pues, Estamos hablando de Alana, no, ¿qué ver, fue? Uy, no, Alana. <risa> uy, no, papu, cuidado. Sigue en Polonia, sigue en Polonia. Sigue en Polonia, en agosto vuelve, así que esperaremos que de una otra manera ella pueda retornar. No hacemos una pequeña visita. Estuvimos hablando por teléfono al inicio del programa, ¿no? Sí, este... estuvimos hablando con ella. Eh, está un poquito blanquita, como dice que. Oh, no sale sola. oh este oh, men, está, No, eh... no pares este men, no para. Sí, Sí, verdad y bueno no no ya no quiero tocar el tema con la danda porque sí. me pone un poco sentimiento sí, a poner, vamos sí. a empezar entonces momentos altos momento. momento sí, momento sí. momento no estamos para ser <risas> tristes no la verdad que no así que bueno vamos a empezar entonces con algo más heavy todavía el valor de la verdura con el señor la magia A ver, me pone el audio de fondo Que empezamos ya lo que sería eh, Bueno, no se olviden chicos Que ustedes pueden participar, esto es en vivo, recuerden nos pueden hacer las preguntas, van a salir en la pantalla Pero yo tengo acá unas cuantas preguntas Formuladas por el staff de Walting Con mucho amor, con mucho cariño para el señor la magia Esta pregunta la hace nada más y nada menos Que G.M. Rendor Él, bueno, fue pues este Antiguo G.M. de Wolf eh, Y ahora ya actual este bailarín, ¿no? De uh, los ritmos De los ritmos, la verdad Ahí, de, él, bueno, saca al, a, a Cielito Y él asume <risa> el rol, ¿no? De, de protagonista, ¿no? Y nos hace la pregunta siguiente ay, Está ay? un poco nervioso, señor sí, La yo lo veo, por sino, aquí uf, Sí, está sudando, la verdad, sudando. Estas no. preguntas no. que me van a hacer, pero bueno, GM Rendor dice o pregunta ¿Tienes la capacidad, señor la magia? ¿Tienes la capacidad de banear cuentas? ¿O que te computa GM? No. La respuesta es. Deja esperar. Verdad. Uf, uf. Bueno, entonces a esto dejamos que Gemerrendoria no empiece a publicar en las comunidades que él es el planeador que él es. El... No, no, no. Acá es una aclaración, cierto. Se nada va a quedar sí, tu, tu, tu descargo, papo. Eh, primeramente, eh, para todos los usuarios, muchachos, yo no soy Yen y mucho menos baneo cuentas. Eh, creo que vendrú desde el principio de los streaming. Eh, yo contigo lo venimos anunciando que nosotros no somos Yen eh, mucho menos nosotros tampoco sancionamos. Y, uh, y así que, muchachos, esa, es la verdad, esa sería la respuesta. ¿no? Yo no soy ni yen, ni baneo cuentas, porque de verdad eh, he visto por ahí unas publicaciones donde dicen que yo baneo y es totalmente falso, muchachos. Yo no baneo y mucho menos soy yen. Esa sería la respuesta. Bueno, y haciendo la creación de, para, de una otra manera, aumentar un poco lo que comenta eh, Geme, Geme, la madre. ¿sí? ¿No <risa> <risa> <Acabo> de <aclarar risa> que no es Geme? Perdón, perdón. <risa> <risa> él lo que sí puede realizar, eh, de una otra manera, es reportar jugadores, o sea, ilegales, que, bueno, estén Así siendo es. como cualquiera, yo, él o cualquier usuario puede de una otra manera hacer el reporte a través de atención al cliente para que reciba sus puntitos de cazador, aunque no sé si la magia entre en eso, pero bueno, ya sabe igual. Así que eh, él tiene esas posibilidades, es. pero no banea, él no vende cuentas, él no regala ítems, no, no, o sea, no, en no. realidad él no, no. no hace nada de esas cosas. No, sí, sí, nada sí, de esas sí. cosas. Así que... No aquí, tiene aquí, esos claro. poderes. No tiene esos poderes todavía. Sí, ¿no? Es. todavía no tengo esos poderes. Todavía no, todavía no. Todavía no, todavía, no, todavía no. Ok, déjeme, señor Lamar. Bueno, entonces, eh, tenemos una pregunta del público Uf, en la pantalla. No, ahora. Que nos, lo, nos facilita este personaje, se llama Gianfranco Taipe Campos, que re, parece que nos acompaña siempre los domingos. Gianfranco uy, no. TC, en, los, en, en, las, en las partidas de los domingos con Mendrugo. Eh, ¿A qué dice? Señor la magia, es verdad. Uy, uy, agárrate, papu, esta cita está Ay, Dios. ¿no? ¿Que hay corrupción por parte de los GM? Uy, uy, uy, papu. La vuelvo a repetir. Espera un momento Ok Franco Taipe Campos pregunta Señor la magia ¿Es verdad Que hay corrupción Entre los GM? Uf, heavy, agárrense papu Señor la magia tiene que decir Sí o no ¿Verdad Todo o falso? Todo por los 50 mil dólares Todo sea por los 50k 50, de cash <risa> <risa> ah, listo. No No La respuesta es. Agárrate, papá. ¿Verdad? Bueno, sí, es un tema que sin lugar a dudas se ha estado hablando en la semana. Gracias a... Eh, a señor Minin, ¿no? gracias, a, gracias a muchas cosas en realidad que se han estado gest bueno, gestando en las, en las, en las comunidades. Que hay una mafia y hay una cuestión Que sí. tiene que ver con, con usuarios De otros países y no sé cuántos Y eso es obviamente falso ¿No? Y qué mejor que GMGM me Digo, el señor la magia <risas> pueda De una u otra manera aclararlo, coméntalo papá Sí muchachos, eh, mucho se habla sobre La corrupción de Wolf eh, Y eso es totalmente falso ¿Por qué? Porque hay usuarios Que por ejemplo eh, lo sancionan por usar Programas ilegales o si no eh, por mamotear o depende, eh, cualquier cosa que... Por aprovecharse del bug. Claro, ilegalmente. Entonces, ellos, ¿qué es lo que hacen? Me banearon injustamente, que es totalmente falso. Entonces, ¿qué es lo que ya comienzan a hacer? Que hay una corrupción en Wolf, de que están baneando, obviamente, o sea, eh, a los usuarios eh, ilegalmente. Y comienza ya a subir videos, prácticamente, de que supuestamente hay una corrupción acá entre los Jenks que eso de verdad es totalmente falso, muchachos. ¿Entre los yen te refieres a ti o...? No, no, no, me refiero ah. a Jenny Spice y ah, Lady ah, Wall. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, claro, así es. ¿no? Así sí. es que, muchachos, no hay nada de corrupción y también <risa> <que> está Lady <risa> Wall. También Lady Wall puede, puede ayudar. Claro, es que hay que aclarar que esos baneos son totalmente justos, son con pruebas por sistema, ya se ha estado hablando en los streams anteriores, ese baneo por cálculo que el Papu Ball ya ha comentado. Entonces, tienen que parar porque también hay jugadores que se ponen gm es su nickname y todo sí, el mundo cree es. que es gm ah, eso es verdad eh, muy bueno el apunte que hace lady Wall, sí sí es cierto hay usuarios que buscan ahí de una otra manera eh, confundir más a los usuarios eh, ya saben que los gms no piden cuentas claro. no piden correo no te pide calz no te nada, pide tu contraseña nada nada nada nada ahí. nada, nada. además bien, otra cosa si ha sido baneado es que generalmente tú como usuario no has usado el hack pero sí tu chacal, chacal así es. y hemos tocado en los videos que hemos realizado como propaganda para todos ustedes, que cualquier queja que tenga que verse con chacales no serán resueltas por parte de la empresa así que ya saben chicos ¿eh? no, no eh, caigan en eso no no se olviden que pueden seguir haciendo sus preguntas a través de la caja de comentarios para el señor La Magia así es. y bueno, él está bueno él muy activo para responder para de una otra manera eh, bueno, con su, bueno Responder, no sus son dudas son preguntas que tengan, ¿no? difíciles de verdad así que tenemos otra pregunta más ah, perfecto, vamos a la siguiente uy, no. pregunta que tienen para el hey, me digo el señor la ¿no? <risa> <risa> en este caso tenemos a Ángel Anderson Rodríguez chunga, wow, qué tal nombrecito eh. Ay, ay. agárrate papu <risa> esta pregunta de eh, verdad yo uy. creo que tienes que ser completamente sincero papu porque yo, yo te iba a reportar te iba a reportar que he visto usuarios que lo hacen. No vayan a pensar mal. La pregunta es la siguiente. Señor La Magia, ¿usted ha usado hack? Voy a volver a preguntar. ¿ya? Uy, Antes no. que te estés ahí retorciendo porque creo que ya sabemos <risa> la respuesta. El <risa> señor, bueno, La pregunta es de Ángel Anderson Rodríguez Chunga. Okay. Señor La Magia, ¿usted ha usado hack? Sí o no. Tiene que ser totalmente sincero. Por Aldana y los 50k de Cash, papá. Uf, todo puede caer. <risa> <risa> todo puede la por de ella. Por ella, papu. A ver. <risa> no, no, no. ¿Estás no. seguro? Porque Así tenemos es. evidencia. No, eh, no, seguro no. que Se no. Seguro. Pero sí bueno. La respuesta es. Oh. Lo siento, papu. Quería falsa. ¡Oh! Te lo dije, papu. Hay evidencia, <risa> papu. vive papu, que tú eras usuario y todavía con micro comercializado. <risa> <risa> bueno, ahí está la respuesta para ti, Ángel. Oh. La pregunta muy buena, la pregunta y ha sido muy débil, señor la magia. En responder, ¿no? ¿Qué puedes decir al respecto, Lady Wall? Tenemos que ver esas evidencias, porque si no. Sí, pues. Bam. Van en one, ¿no? La Igual, magia. Todo, todo, para todos los usuarios lo Claro, mismos. acá no Las hay. Reglas. Acá creo, no hay yo, preferencias, Yo creo papu. que la máquina está fallando, mi Creo que. Ojalá que. ¿Lo puede repetir, A ver, a ver, vamos a Que lo repita nuevamente. ¿Puede repetir la pregunta? Sí, que lo y la favor. vamos a volver a pasar, por ya? Para que no queden dudas ni ellas nada acá cosa rara. <coughs> Ángel Anderson Rodríguez Chunga pregunta, Señor la magia, ¿has usado hack? Sí o no. No. Que responda, entonces, la máquina. La respuesta es... Qué vergüenza. ¿Verdad? Ah, ¿Te dije? Ahí se nota que en los controles también. <risa> <risa> bueno, no, ha sido un error sin lograr duda. dudas. De... ahí, tú sabes. Bueno, pero igual vamos es a hacer está una. Nervioso, entonces, ay, ay. Ah, ya, por el sudor que está... Estaba... Todo eso, como estoy... ¿cómo? Bueno, igual, me parece que hay tarea, ¿no, Lady? Igual para... Claro, hay para... que investigar, ¿no? Hay que investigar, Uy, no. ¿no? hay que profundizar, hay que profundizar Poner un poco. un ojo ahí, ver Uy, no. Qué. Perfecto, perfecto. Y entonces, bueno, sí, no, yo dudo, la verdad, bromas sí. aparte, que el señor La Magia caiga en estas prácticas que, obviamente... Van contra, contra todo pronóstico y sobre todo contra la misma empresa para la cual tú te diriges, vamos pues Claro, eh, Voy a hacer una, una, una, una, una anécdota bien chiquita nada más. Chiquita. Supuestamente me habían tomado una, una foto <risa> en modo World Rus, supuestamente que estaba yo, eh, ¿cómo se dice? La palabra mamuteando, siendo gps ilegales. Totalmente, eh, lo cual es totalmente falso. Ahora me dicen, pero tú saliste en World Rus? Claro que salí en World Rus, pero salí con una cantidad mínima. Ya. Que ahora, ahora me cuentan, ¿pero tú qué hacías ahí? Eso. La pregunta es muy fácil, porque está, estábamos eh, con James Spike ah, Me dijo a mí, me prueba, Gen quiero Spike. ver cuánto GP se puede hacer normalmente diario Nada más, y estaba haciendo una prueba, nada más Lo cual, <risa> bueno, nunca más corto, me corto. Hasta... <risa> Bueno ¿Sabes? Esa es la respuesta <risa> Bueno ya, ya. mádenlo, mádenlo. Ah, sí, <ríe> Tenemos otra pregunta del público sin lugar a dudas. Gracias a todas las personas que estén participando. No se olviden compartan, que. Pueden... Muchachos, compartan muchachos, compartan el video. El video. Exacto. Comp... Hay premios. Hay premio para los que compartan la transmisión. 20 serán sorteados y ganadores de la HK eh... la, la, la K 47. HKK no, AK 47 Elite. Ahí está. Diogo ZS pregunta. Ay Dios. Dios. Uy, esta pregunta es algo que a mí también me han hecho la pregunta Y yo sí, me duele mucho poder no poder responderla Pero aquí está el señor La Magia Que tiene toda la gana de responder La pregunta es Señor La Magia ¿Hay desvaneo para Todas las cuentas? ¿Sí o no? Qué difícil Qué difícil No No Vamos a esperar entonces la respuesta de la. Bueno, del polígrafo. Que recién se va. Se estaba tomando agüita. <risa> está buscando el botón. Está, procesando. Ah, está procesando. Ah, Sí, está Es que está esa procesando. pregunta es difícil, ¿no? Sí, sí, eso sí. de los. Uy, ahí está. Ahí está. <risa> <risa> Ay, qué bueno. Bueno, problema tácticos <risa> siempre de acá del <risa> polígrafo. ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? ¿Verdad? O sea.. ¿Hay desbaneo para todas las cuentas? No, la pregunta es si hay desbaneo Claro, ¿hay desbaneo para todas las cuentas? No, no hay desbaneo Ah, tú dicho no No ¿Y, ¿Y por ende no hay? Pe? No <risa> Ah, bueno, ya, no quería no quería socavar so so so un poco Explícanos eso, Papu, ¿por qué? Sí, muchachos, eh, cuando una cuenta ya es sancionada, por ejemplo, bueno, mayormente sale for Forever, o sea, es... Permanente Forever alone Ajá, es permanente Y los chicos siguen insistiendo Por la atención al cliente De que nu nunca usaron hack Nunca mamutearon Nunca hicieron algo ilegal Y lo cual eh, Nosotros tenemos las evidencias Bien como Lady, eh, Lady Walk O como Jim Spy Entonces Es por gusto de que tú envíes Y ya sabes que has cometido algo malo Porque ellos ya Ellos te pueden Para sancionar a alguien Tienen que tener pruebas No te van a sancionar así por sancionar Así que no hay devoluciones de cuentas muchachos ¿Cuántos usuarios tú haces Este denunciado, papu? Ah, denunciado Y que hayan sido baneados por tu denuncia Ya saben chicos, ya saben ¿no? Así es No, pero Lady Wolf ha entrado recién Ah, estabas antes. Yo proceso, la información Ahí está, sin lugar a dudas No se olviden muchachos Que si pueden compartir la transmisión Pueden ser ganadores de esta Armita AK-47 Elite Así que papus, eh, más preguntas No se olviden, pueden hacerle al señor la magia Ahí están en la pantalla Me parece Uf. que... Uy, uy, uy, los Brian aparecen por todos lados oh, no. Papu, ah, qué fuerte ¿eh? o sea, Un Brian. saludo para Brian de Ratonet eh, no, sí, yo, nos... Un saludo especial para Brian A la señorita también ¿A que a señorita de sí, de sí, algo. Se le extraña Sí, sí, se le extraña Ya, <ríe> <ríe> Brian S. Vargas Con el empuje de Vargas uy, Con el no hermanos de Vargas ¿no? <ríe> Ya, señor la magia Uy, no hay gente que dice Que hay pruebas Que Sofni vende programas ilegales Y que el problema Es que Y es por ende que el problema no acaban los hacks Es una pregunta que ya me parece que Están repitiendo pero de otra forma Lo están presentando ¿Es cierto o es falso? Papá? Eso es Falso Vamos a ver qué dice el la polígrafo. Es verdad. Falso, verdad? Como que.. Ah, ya está. Es consciente lo claro. que dice Es verdadero que es falso. <risa> no. Veo no, no. ¿no? No, o sea, confuso eso, ¿no? Obviamente que hay usuarios que por ejemplo crean Facebook totalmente falsos eh, poniendo como logo la imagen de Sofni y me ponen a mí, todavía... Ajá, uh, y todavía te ponen a ti, y bien ponen bien al señor Minion, allí en Spike, y lo cual eh, es, tot <ríe> es, es totalmente falso, ¿por qué? Porque los chicos compran en Hack y se dejan, eh, eh, eh, se dejan eh, llevar de la imagen pensando que nosotros somos los que vendemos a los usuarios, ¿no? Y, y justamente a eso quiero hacer una referencia, hay páginas que... voy a decir los nombres... Y muchos dirán, ¡ay, que le hace publicidad! No, papu, es que para que ustedes sepan que esas páginas no son parte de la empresa. Hablo de página full extremo, página Corporación Softnik, páginas que no tienen nada que ver con la empresa y mucho menos que nosotros vendamos hacks. Es, no hay forma, ¿no? Otra cosa es que el dueño de la página sea el señor Nave. Sino que, si no a dudas, esos tipos de páginas lo único que buscan es de una de, bueno, disinformar y deformar en la comunidad y si lo no grabas la, el, el estilo de juego que se tiene, ¿no? La idea es que tú aprendas y que tu skill sea el que promueva el juego, ¿ok? Claro. No, caig no caigamos en sí, esas facilidades, ¿no? ¿no? caigan en esas páginas falsas porque también, eh, también te pueden robar tu cuenta o también te pueden estafar con tu dinero, ¿no? Como un caso, me parece que ha habido de un chico que compró una cuenta, cual, lo cual no es correcto, pero al día siguiente, ¡pum! le banean la cuenta. Así es, sí. sí. igual claro. no dejarse llevar por eso porque no tiene sentido cualquiera puede crearse una cuenta y decir que es Sony y no es cierto es, exacto hay que tener mucho mucho cuidado con estas cuentas falsas que lo único que buscan es desinformar y pues obviamente Robar tus cuentas, ¿no? Porque hay muchos que te piden tu correo, tu contraseña Y al fin y al cabo lo único que buscan es Usurpar claro. tu, tu, tu cuenta Y obviamente apoderársela Y después venderla, sí, no sé muchachos, pues. no caigan, aparte que también esas páginas se Hacen pasar como los Jane también obviamente le piden sus datos Y obviamente que ni un yen Piden datos, o sea, no vayan a caer muchachos En esas páginas falsas, por favor, no caigan Y recuerden, tanto el señor la magia Mi persona eh, señor Minio, Mega Dios, Render, etc. Ni ex GM ni nada les van a dar ítems, productos, no, mucho menos desbaneo de cuentas que te cobro por 200 soles, nada, no, papu. No, no. Muchos usuarios se han acercado y me han preguntado, papu, toma 200 dólares, ¿qué? Desbaneo de mi cuenta. Yo me he sentido insultado y se los claro. he dicho muchas veces a todos, a ustedes por inbox, que yo no tengo esos poderes para hacerlo y tampoco es correcto, porque si tú has cometido una infracción, tienes que los hacer. Errores, tienes, tiene que exacto, tienes que sumir los errores. Bueno. Siguiente pregunta para el señor la magia La última ya me comunica Producción Por los 50 mil dólares, ¿verdad? Por los 50 mil dólares, papu ¿eh? okay. uy, uy, uy. A ver. Leonardo Fabio Morales Nos hace la pregunta De oficio Señor la magia Me contaron por ahí Que si pagas Pueden desbanearte la cuenta de. ¿Es verdad eso? Justo hablábamos de eso A ver, papu, tú que has estado ¿No? Este... Viendo temas de ese tipo Obviamente Coméntame. no Obviamente es falso Es falso Así es La respuesta es Vamos a ver entonces verdad Obviamente muchachos, eh, hace poco le hemos tomado, le hemos tocado con Mendrugo nuevamente eh, Ustedes no pueden, eh, mucho menos a mí, eh, ni a Mendrugo, ni, ni a Minion pagarnos Porque nosotros no vamos a hacer eso, nosotros no... Eh, desvaneamos cuentas, así nos paguen como un millón de dólares. Nosotros no vamos a hacer eso, aunque lo, lo podemos pensar, ¿no? Ah, <risa> no, mentira, muchachos. Nosotros no hacemos no, eso. Millón, no hacemos cosas. eso, así que <risa> por las puras es. Y también te dan cuidado de que hay usuarios que se te vayan a hacer pasar por mínimo o por yo, y le pidan dinero, ojo, pues te dan cuidado, nosotros no hacemos eso, muchachos. Así es, papu, tengan mucho, mucho cuidado. Ese eh, <risa> no mínimo me mira como que... Como... <risa> este, bueno. Vamos a hacer una última pregunta papu y esta pregunta sí es un poquito. Un poquito heavy para ti, papu, la verdad. Una pregunta, sí, una pregunta personal que le voy a hacer al señor La Magia. Él está en él usar el botón rojo. Si es que no la puedes responder, papu. ¿sí? Okay, me Se estoy dando esa posibilidad. ¿eh? Fuerte, la verdad, fuerte. A ver. Es que es difícil, Papu la verdad. Es muy difícil complicado complicatres complicado <risa> <risa> ya papu es cierto que hubo te soltaron papu sí eh? para no banear la cuenta de messi Por Dios Utiliza el botón rojo miércoles! Increíble ¡Qué fuerte! No pensé, Papu Que me ibas a usar el botón rojo O sea, te di la posibilidad Pero como que un enganche, ¿no? no. Pero bueno Bueno, opta por el silencio ¡Hola, señor Spike! No, sí Bueno, opta por el botón rojo Eso es su decisión El silencio es el que lo acompaña En estos momentos Y damos por concluida Esta ronda de preguntas En el valor de la verdura con el señor la magia. ¿Ya puedes respirar? Uf, ¿De ¿verdad? Puedes respirar entonces. Ah, listo. No, Yo te... que fueron unas preguntas muy, muy complicadas, de verdad. Sí, sí, muy difíciles. Pero, pero me pareció raro. <risa> <risa> pero me pareció raro que nadie me preguntó por Aldana. No, bueno, es un tema muy delicado para sí, ti, la verdad. Sí, triste. La verdad Uy, que bueno. no. sí, Aparte verdad no que, que... No me dice. Sí, te poner llorar también. Quieren verme feliz hoy. Bueno, el tema entonces que viene a continuación <risa> es el baneo por sistema y los videos con baneo. Gracias a esto a Lady Wall que nos acompaña el día de hoy. Que bueno, nos trae pues toda una gama, un menú. Una sorpresita, trae especial, ¿verdad? ¿eh? Uy, uy, Boy. es sí, la que me han puesto al final. ¿No? Calientito, sí. así, ve. Mira, yo la verdad cuando me dijeron pensé que estaban bromeando Pero ya viendo las pruebas fehacientes, Ha quedado evidenciado Un usuario conocido Un usuario que estuvo por aquí hace muy poco, la verdad Bueno, sí. ya hace un poco tiempo atrás también, ¿no? Lo tuvimos acá en el streaming Lo stream. tuvimos aquí en el streaming, así la verdad es. Ha sido, pues, capturado Así, tal cual Coméntanos, Lady Wolf, que nos tienes esta, en estos videos Wow. Ya, uy, uy, hay bastante, ¿eh? ¿no? Bastante, ¿no? Bastante. Sí, aunque igual es lamentable, porque son cuentas que ya se pierden, que no disfrutaron. Pero hay que hacerlo, es el trabajo Ah, sí. Eh, ya, ahora Ya, <risa> <risa> yeah, er... ah, entonces, son cuántos 2128. ¡Wow! Son bastantes usuarios, la verdad. Me había sorprendido eso porque yo ya había visto una disminución. Y sí, creo well, que semanalmente se está baneando esa cantidad, ¿verdad? Sí, eh, tiene un aproximado de esa cantidad. Es muy triste porque también debería de, de reducirse la cantidad. Claro. Bueno, sí, eso es cierto. Y eso también los chicos tienen que entrar un poco en... Eh, a ver, ¿cómo decirlo? no, en barbas de remojo, chicos. Hoy están... Eh, bueno, el, el baneo por cálculo Está el baneo por sistema Y bueno, ahora también está Lady Wolf Al mando de, eh, bueno, los baneos Así con video, la verdad Muy, muy rochosos, ¿no? ¿Vamos a ver los videos? Sí, vamos a ver okay. vamos a, ir, a ver, veamos sí. A ver Se me cae. Ahí podemos ver mamuteros. Es que Aquí está en eh, ¿verdad? El, este usuario, ¿qué falta cometió para el respectivo baneo? Ah, no, ya, ya, ya no tengo que ya pensar. Se sabe sí. ya, obviamente Ah, listo. Increíble. Mamuteo. <risa> mamuteo al mango. Sí, sí. Obviamente sí. Es súper descarado. No tiene nombre. Ah, listo. Sí. Yes, no. Otro. Ni siquiera intentan jugar, solo están ahí parados. Martin15YX, eh, eh, no, bueno. Y bueno. todavía lo hacen en Mendrugo, en ese mapa. En las calles de Lima, como esos mapas son angostos. O sea, claro, son chicos. Todavía lo hacen en esos mapas. Es muy común, Así sí. Es. Este usuario también ha sido venido. Aquí tenemos a Galgadoc en eh, Underworld. Del World. Otro ben. mapa muy común sí, que oh, y Este mapa conocidísimo Mayormente, el 80% del usuario lo, Siempre lo hacen en ese mapa, de verdad Full headshot todavía, o sea Habilidad total, ¿no? Increíble, la verdad Qué pena, ¿eh? ¿Aquí quién está? Valek Listo, acá arañazo de sí, bueno, Igual, una consulta El baneo es para todas las cuentas que están ahí, ¿verdad? No solamente para el usuario que está matando Para todas las cuentas Para todas, ¿verdad? ¡Uh! uh ¡Listo! O sea, todas las cuentitas que participaron del muteo También reciben su... El pray también es... Sí. Eliminado Sí Sí, se elimina sí, el pray, se ¿verdad? banea okay. por un mes y se elimina la mitad de gp Ya es, muchachos, wow. entonces... Uy. Lamentablemente ¡GG! Ahí están, chicos ¡Uy, no! ¡Qué raro, ¿no? Mira cuántos tienen Uh, y mayormente sí, sí. lo hacen en Pride Razzle, o sea, en batalla de Pride Solamente para subir el rank. Ahí está el pero... Star, ¿no? Chazán. O sea, prácticamente están en Mandrugo. No, no están agotando, o sea, están agotando el Pride Ellos claro. quieren hacer puntos Sí, para subir, subir el, rank. el rank. Así es, para subir el rank. Pero le quitan la diversión al juego Claro Se mienten ellos mismos Ufa, este... Este cuenta es... Dos estrellas ¿Fita? Sí, esta uh, es la sorpresa de hoy Increíble, Uy, mira Fita Mira tú la cuentita, papu ¿Dónde jugaste el Alistar y ahora estás baneado? Está ¡Uy, Damage! ¡Defit! Está usando de ¿verdad? Sí Está usando Damas, Esto se ha visto últimamente mucho ¿Por qué? Cayó nuevamente Fita En la tentación Y ahí estamos viendo en acción Wow, sí, a este videito está un poco largo, ¿eh? así Blue que. Increíble, la verdad. Qué pena, la verdad. Sí. Con esto se prueba que, la juro a juro, las evidencias Red son legítimas. Permanentemente sin reclamo alguno, Mendrugo. Claro, ya esto no tiene perdón de Dios, ¿no? Sin lograr dudas, esto no hay forma de disculparlo. Eh, yo recuerdo en la entrevista que le hice en el programa aquí en el, en el streaming que si sí, él hubiera usado hack y me confesó al final que sí, que había usado antes. Sí. Aparentemente, eh, un pero probablemente ha retomado. ¿no? Es un, ha una retomado. prueba de que volvió. Sí, pues la verdad que sí. Una pena, la verdad, pero sí, la sorpresa que me trae Lady Wolf el día de hoy es que. eso era el final del de video final qué pena la es verdad es lamentable sí que se pierda una verdad. cuenta así, pero Esto es las reglas permanente. son las reglas sí por supuesto baneado permanente. Permanente. permanente no eso de programas ya, ilegales no no ¿Qué, qué estará pensando Fita en estos momentos no qué estará Uy, no. pensando todos esos momentos en el qué, Star estar, qué hice ¿no? eso? en la Me Gaming Factory jugando y con el polo de, de Perú no y ahora baneado Ahora, lo, la verdad pregunta, ¿lo veremos participando en un evento, por ejemplo, un All Star o un Pride Legend más no, adelante? No, pues sí, no tiene cuenta. No, claro, pero obviamente se puede crear una nueva cuenta, ¿no? Ah. Pero tú sabes, ¿no? Cuando juegan los usuarios, escucha. Queda manchado sí, claro. mientras juega legal está bien, pero es una pena porque es una muy buena cuenta. Pero las reglas son las reglas. Las reglas son las reglas. Y con esto los invito a los usuarios, como siempre, a jugar legalmente. Oh, es más entretenido y es más justo para los demás jugadores. Claro, que no vean esto como una especie de castigo, sino como una especie de... De enseñanza para que no caigan en este tipo de irregularidades. Claro. Y no lo sea, que busca claro. básicamente es, pues, este, fomentar el desorden, ¿no? Y la desidia en el juego. Cuéntense un juego limpio. Tienen que demostrar su talento. O sea, es para divertirse. O sea, no es para usar programas. No, ¿para qué vas a usar programas? Y eso te ayuda mejor a bajar, como dice, tu, tu nivel de juego, ¿no? Claro, Incluso, pues te mejor costumbre. tienes que jugar sin nada, si sí demuestras su talento. Y ya cuando hay un evento grande, escucha, ahí demuestras todo lo que sabes. Sí, porque al final es mentira. Que saben jugar, es trampa claro. Nada de esos logros han sido de ellos Han sido de un programa externo Bueno, ya sabemos Esos han sido los baneos en video O los baneos por sistema y con baneos de, de video, ahí pues La verdad, el personaje que más me ha sorprendido Ha sido el de Crepita, pues, obviamente Yo seguía pensando hasta el final que era simplemente una broma Que esto era una No sé, de verdad, me ha sorprendido Me ha dolido un poco, la verdad eh, Chico, yo lo tuve aquí, conversamos muchas veces y una pena, pues, ¿no? Que, que cuenta haya sido eliminada por uso por uso indebido de hack. ¿no? ¿Sabemos digo. quién fue el que lo cazó? ¿Sabemos quién... ¿Hay, hay, no, hay, ¿No hay? Ah, bueno. se ya... sabe quién lo cazó? Nada. Nah, no, bueno, pero igual, <risa> gracias a todos los cazadores de hack que hace posible este tipo de, eh, de denuncias que lo único que buscan es limpiar el juego y que estos jugadores sean de una otra manera eh, sí, juzgados, ya en este caso por Papu Wolf o Lady Wolf en su caso. ...para que no revuelvan a caer en esto. Así que, sí. nada, agradecerte Lady Wolf, que de verdad estás haciendo un labor bastante difícil, pero ahí estás, ¿eh? Sí, mucho trabajo, pero está bien, mientras mejoremos el juego, ah, lo ¿sí? vale. Eso, eso vale, ahí está Lady Wolf. La Lady Wolf. La verdad que sí, la waifu, la waifu. la waifu. La real waifu, la real waifu. Bueno, entonces hoy día también eh, empezamos ya la siguiente parte y creo última del programa. Eh, la entrevista con el amigo Chess y el gameplay... Con el señor la magia me Así parece es. Ese día te van a quitar la venta papu Uf, vamos a ver quién es el mejor verdad quién y ganará ver. <risa> déjenlo en los comentarios claro o sea la idea es que él está luchando eh, por a ver voy a poner aquí eh, los, las recompensas que tendría chess o sea independiente si pierdo gana los va a ganar igual pero con menor tiempo de días, ¿ok? Él está logrando llevarse unas granadas MKG, -E el Gold Dash. Original. La, el original. El original. Wow, listo. original, Bien, es. Ah, Uff. Gozu, gozu. Magnum G Pro. La AK-47 Elite, feliz. que es la que están dando Pero a todos los chicos que compartan. Compartan, por favor. La Tetra Armada. Uh, uy, es la... La armada la, la, la, la la la gata, gata. como la gata, los personajes de la gata. Claro, la pasa. Tetra y Caracín pues, ¿no? Así es. También tiene la Ley en Pro, que es una arma que... que gusta. buena, acá la verdad. El sí, ¿no? ¿no? es poderosa esa arma. La pre 12 Elite también, que creo que es como la Matachanchos, que le llamamos también. ¿no? Muy buena. Y la Respawn Time Zero, Nine que Nine bueno, seven. ayuda mucho para las salas de juego. Así que si Chess gana... Se, se está llevando estos premios por 15 días. Por 15 días. Y así si que... pierde, se las lleva por 7 días. Así que, bueno, igual, gane o pierda, él es el ganador. Se lleva los premios. La verdad que sí. Y, bueno, así ¿cuándo que... me, me da mi ley? Legend... <risa> este... Ah, ya está en línea. Ah, ya. <risa> ya bueno, entonces, este, a ver, Ches, ¿nos escuchas? ¿Estás ahí, Papu? Coméntanos. No lo escucho. <risa> che ¿estás ahí, Papu? Ya está, bueno, él es de Trujillo, me parece, eh... Estamos en una, una línea abierta desde, bien, la, abierta, ciudad, desde la ciudad, desde linda ciudad. Las Trujillanas siempre me y han tratado muy bien, la verdad. la marinera. La claro, uff A ver este... Hola, me... ches. ches. ¿estás ahí, Papu? Comenta. Eh. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Ah, listo. Buenas ahí noches, está. Papu. Ahí está el, el Rey hablando. Hoy tenemos una, una noche bastante interesante, pero antes vamos a empezar con unas preguntas para conocerte un poco más, ¿no? Aquí con el Señor la Magia, la Magia. Claro. Y con Lady Wolf. Hola, ya papu, a ver, a ver, cómo, a ver, cómo a se ver. gestó esto, ¿no? Cómo se te ocurrió, o dónde se te ocurrió, o qué te inspiraste para crear tu nick, el Chess, chess. Ah. ah, bueno, este, porque un juego que me encanta bastante, aparte del Wolstein, es el ajedrez, pues, ¿no? Ah. Y, y cada vez que si no si, si no puedo si no puedo jugar Wolstein, pues me entretengo con el ajedrez. Por eso, Chess una estratega de aquellos entonces, ah, ¿eh? muy bueno, ¿no? Yo tengo sí. juegos ajedrez mucho, la verdad, y es un juego que te ayuda mucho a, a tener eh, las opciones este más abiertas, ¿no? O sea, tienes, ajedrez. piensas dos, tres veces. Analizar en la jugada, las jugadas, ¿no? exacto. exacto. Sí. Es muy bueno. Que bueno, la verdad, como, como tú, hay que la emular la la eso, muchos chicos. ¿no? Para capos. La verdad que sí. La verdad no. que sí, la verdad no. que sí. Eh, ¿cuánto tiempo lleva jugando Walt Papu? A ver, yo, yo empecé a jugar World City desde el año 2012, desde antes que salgan los especiales. Claro, uh, sí, desde esa época, pero lo dejé por motivos de estudio como tres años. Luego retorné en el 2016 cuando decidí abrir mi canal de YouTube. Ah, listo. Sí, bueno, bastante activo tu canal. Eh, ¿qué, ¿Qué ideas tienes, Papu, eh, con referencia a que se siga mejorando las comunidades, no? Y, que, y cómo hacemos para difundir más que el juego sea limpio? Pucha, ese es, en sí, en sí, ese es un tema complicado, papu, y la verdad es que todo depende, todo depende tanto de la propia comunidad, de los jugadores, como también este, de las decisiones que toman ustedes como empresa, pues, ¿no? Muchos, este, muchos usuarios así me escriben, así todos todos, todos te escriben, ¿no? Porque te conocen y te dicen, che, es, ayúdame, me bañaron, eh, estos papus farmean y muchas cosas. Y entonces uno se queda como que con la pica de por qué, entonces lo que yo pienso, lo que yo creo, es que los hackers deben así ser sancionados, pero, pero desde raíz, no sé si me dejo entender, o sea, cómo, este, la manera es que varios papos con los que estuve hablando, me dijeron, Chess, podrían este, bloquear los IP de las computadoras con hacker por un día o por, un, por dos días, para que así los usuarios con hack no estén entrando mucho, eso es la propuesta que ellos me dijeron para decírselo a ustedes. Bueno, eh, es una bueno, no sé si es una posibilidad, eso ya lo tendría que ver los desarrolladores, pero si este, podríamos eh, bueno, tocar ese tema tal vez. Otra claro. otra manera que me dijeron es que regresen los WJ, esos que paran activos ahí claro. tratando hackers. Lo de B... otra manera, que también me dijeron. Los WJ, este? bueno, son actualmente los cazadores hack, pues, ¿no? Así que cualquier Ajá. usuario que de una otra manera claro, pueda. Exactamente, ya se hizo ese método de cazadores hack, ya que sí. también los usuarios nos apoyan, ¿no? Enviando videos, todo eso. Algunas preguntas que tengas que hacerle magia ah, a Ches? Claro, Chess? Eh, eh, Chess, eh, ¿tú qué piensas de las personas o de los usuarios que, que usan hack? ¿Qué, qué recomendaciones tú le, eh, le dirías para que no usen esos programas? Eh, mira, la verdad es que para este motivo me. Voy, voy a decirles algo, ¿eh? o sea, algo así en forma de broma o algo, pero eso lo saqué de la película de In Implacable, no sé si lo han visto, de Nian Nelson. Claro, claro, ¿cómo no? Y lo he y lo modificado, lo voy a leer, dice así, No sé quién es usted, no sé qué es lo que quiere, pero si está buscando joderme, le advierto que no tengo paciencia. Pero lo que sí tengo es una serie de habilidades que he adquirido durante una muy larga carrera y que me hace una pesadilla para personas como ustedes. Si dejan de usar hack, ese será el final. No los buscaré, no los perdonaré, pero si no los buscaré, los voy a encontrar y los mataré. Okay. Bueno, esa es una manera un poco, un poco graciosa, pero bueno, la verdad que es lo que pienso con respecto a los hackers es que estresan, la verdad. Claro. Hubo eh, un, un día donde entraba, que, donde, entraba este, donde quería entrar a grabar y me, me, me botaron. Cuatro veces seguidas me botaron el, el, el call. Entonces, como que no te deja grabar. Y cuando uno trata de hacer directos también en Facebook, en YouTube, entran y te botan. Claro, Entonces, ese es, uno entra al juego a querer divertirse, ¿no? Pero entra un hacker y a ti te estresa, pues. O sea, ya no te diviertes sino no te estás estresando. Y sí, sí, sí, eso, es, eso es algo malo, pues, ¿no? Para los jugadores legales. Es mi pensar. Bueno, Lady Wall, ¿tienes alguna pregunta que hacerle al buen amigo Chess? ¿Ninguna? Eh, ¿Cuál es tu modo de juego favorito, Papu? La verdad que todo. Me aburro me aburro jugando un solo juego. Juego de todo. Vale, vale. Papu, finalmente, coméntame, ¿lobo o humano? Mmm, los dos, Papu. No, no tengo... Ah, ¿tienes no tienes una preferencia por alguna de las razas. No, juego los dos. Bueno, bueno entonces, Papu, ya con las respuestas habidas y eh, respondidas, vamos a empezar. Con este gameplay, con el La Magia, que yo espero, de verdad, que le quite la venda, papu. <risa> Pero bueno, esta es una partida full eh, sí, va a ser básico. Una, así una ¿no? partida full básico, eh, sin nada de tatuaje, nada, solamente armas básicas. Así yeah. que uh -huh. vamos a ver quién es el mejor. Así que suerte, Chess. Si me gana, ya sabes los premios que te vas a llevar. Y si pierdes, igual, okay. no, igual va a tener premios. <risa> <risa> ah, listo. Ok, ok, dale. Vamos a hacer uh. una brevísima pausa, Ches, y regresamos contigo y con magia para empezar Bien, ya. Voy a preparar Porque... mi programita, ¿eh? a Ah, momento. Ver, <risa> <risa> ya volvemos, muchachos. Pensamos. Como podrán visualizar, mis queridos Wolf, aquí ya volvemos a la transmisión y en este caso, eh, el señor que ya estaba preparando su, su hardware, su computadora para empezar a jugar. Eh, pero antes quiero hacer unos saludos especiales a los amigos, a Diego de Barrera, eh, me dice, no, manda saludos por favor al clan eh, House Lannister, es Advanced Warfare de Argentina y para el clan Reti Team Mex de México y para la gente de Barranca Papu de parte de Warriors RS un saludo para el staff y su excelente trabajo gracias Diego la verdad por darte ese tiempito de mandarnos saluditos a, también bien. a Tunky que nos escribe un saludito dice acá ayudando siempre a la comunidad me dice ¿Lanzo? un saludo para Tunky GP que Hola, bueno Tunky. nos acompañó que nos acompañó la semana pasada que sí. estuvo bastante chévere la verdad um, a ver qué otro saludo por acá. Ah, ya, acá tengo otro papu que me mandó un saludo, se llama TED eh, Tega ¿sí? se llama Ash Foot. Un saludo para él también. Y a un montón de personas que me agregan acá. Johnny, a Walker, a César Vázquez, Coqui Osorio, a Jolber, Montenegro. Y a John SDSCR, ¿no? La verdad, un saludo para todos ellos. La verdad, agradecerles por la sintonía y casi a los 500, eh, a casi las 500 personas que están conectadas a través del de fanpage de Waltri Latino. No se olviden de suscribirse también al canal de YouTube para ver la repetición del programa el día de hoy con el Señor La Magia, ¿no? ¿Eh? Este, mi Bueno, el chest me parece que está en línea también. Uh, no sé, paputas por ahí. Sí, este. Quiero enviar saludos también, por favor. Aprovecha, papo, aprovecha. Dale, envía, envía, Ok. Un saludo para el dueño de esta cuenta, o sea, porque yo soy chacal de esta cuenta y solo le he cambiado por el, para, para dar el Versus. Un saludo para Solar Conde Miguelito. Un saludo, para <risa> un saludo también ay, para ay. Jefferson Yello, Don Yeyo, que nos está viendo, y también para el Pry o, o. Ok. Y un saludo también para el Chido XD, para Bauti el Pro, para Enrique Puta Bernilla. Eh, Santos Luyán, Alejandro Edison, Alejandro Alegre, Alejandro Alegre, Fernando Tuncar y un montón de papos más. Que bueno, si los digo, ya quedaría muy largo, ¿no? Sí, la verdad que sí, papu, me ha sorprendido eso que chacaleas cuentas, dice, pero. Sí, bueno. tiene que tener no, mucho no, no. cuidado con eso. Sí, papu, no, siempre o sea, lo repetimos. No, sí, solo que él me tiene confianza, pues no, ya hay una confianza ya es estrecha, ya. Bueno, pero yo. Que... <risa> Bueno, bueno, ya. Eso es un tema ya que verán ustedes. En eh, La verdad, y como Lady <risa> la Wolf y yo, y casi sabía. todos los usuarios aquí siempre hemos recomendado que hay que tener mucho cuidado con el tema de los chacaleos. Por más confianza que haya, las peleas son inminentes y eso puede desencadenar a veces problemas. Pero ya eso lo ve cada uno igual. Este, Vamos ya a dar inicio, me parece, a la partida entre el... Che, eh, Ma, eh, magia, ¿tás? ¿ya presentaste sí, tu, tu hack? Tu hack, digo, tu tu... tu, tu, tu sí, que Vayan haciendo <ríe> sus apuestas, ¿quién ganará? Eso sí es cierto, chicos, no se olviden Pueden ustedes comentar en la caja de comentarios ¿Quién podría llevarse La partida? Si le quitan la venda A, la, a señor La Magia Uf. O si eh, el amigo Chess Logra pues llevarse los ítems Por 15 días, ¿cuándo me dan mi ley ¿eh? Hasta ahorita sigo esperando No me dan las leyes, no hay forma, no hay manera Acá están buscando Cominion, me parece el hack que le han guardado por ahí. Este, este, este, este mendrugo, Dime, papu. Por, ahí, por ahí unos papos me estaban comentando que actualicen la tienda de la tienda de, de WC. Y las ruletas y eso. ¿Quieren claro. más actualizaciones los papos? Sí, justamente. Muy buena la pregunta. que me haces? Recuerda que esto va a estar, recuerda, en rotación, generalmente eh, recién creo que tiene dos meses ah, eh, y medio. Así que ahí. prontamente va a haber una rotación. Vamos a dar inicio entonces a la partida entre la señor la Magia oh, contra el chess. Ah, listo, ya empezaron, empezaron, papu. Increíble, ¿eh? A ver, acá con los comentarios con Lady Wall vamos viendo. Uy, uy. Ah, el hack, el hack activado dice. <risa> <risa> Aquí estoy pendiente. Ah, listo, acá listo, con la. El... Tenemos la primera claro. victoria. Pero no la, no la última, la primera, uh, papu. Vamos a ver. Vamos a la... Ah, no la batalla, no. No la batalla, no la guerra. Vamos a dar inicio, entonces ya con 1-0 a favor del Señor La Magia eh, En este caso, recuerden, la partida es un mejor de 5, me parece eh, El Señor Chess versus Señor La Magia A ver, ¿cómo lo ves? Uy, uy Ok, ok ¿Estamos viendo la pantalla del, del Chess o del Señor La Magia? Oh, mi, mi estimada producción Ah, es la pantalla del Señor La Magia Ah, listo, ¿eh? Con... Recuerden que esta es una partida full claro. básico y las balas pasan por los lados. Así estamos viendo ya. Wow, pero más que. Tú tienes que dispararle a él, no a las paredes, papu. No tiene muy buena puntería hoy. Sí, está nervioso, está nervioso. Vamos viendo ya que somos. Se va dando la partida entre. Uy, uy ya se están viendo uy. las caras, increíble. Uy, en todo el pecho, en el plexo oh. solar, increíble. ¿eh? ¿Qué pasó, chés? Papu, cuidado, está nervioso, papu. Quítale la venda Ajá. a la madre. Ahí. La... No el mouse no quiere, quien. el mouse no quiere. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? El mouse no quiere dar vuelta. Ah, está ah. con el, el mouse bolita. Con, es que está jugando con una mano, claro, claro, claro. Ah. Acá, acá la magia está con, con un brazo de ayuda acá la... <risa> <risa> Vamos a ver entonces ya la partida que bueno va a dos para el señor La Magia que viene ahí apuntando desde la punta de la esquina. Eh, todo el acontecer de lo que oh. podría ser. Yo creo que va a aparecer por el lado izquierdo y te va a sorprender más que nada, ah, la verdad, yo ya la vi ya. No La lectura sea. del juego decía, ¿Ves? Yeah. No no pena, qué chorro pues ya, ya lo vi yo, ya lo vi no habría ya que Ay, Ahí, nomás, nomás cuchíalo. Uy, no, ¿Qué che, pasó? ¿Qué pasó, papá? Oh. Oh. <risa> bueno, se lo llevó con él al infierno, eh, está bien, eh Qué increíble, bueno Comenzaron esto... Comenzaron las fallas técnicas, ya seguro Ahí la magia haciendo de las suyas, 3 a 0, papu, y esto no lo puede revertir, ¿eh? se complica, ¿eh? podría llegar a los pu Dos puntos de honor para, para el amigo Chess. Vamos viendo ahí. Más que estaba entrenando, Papu, ¿eh? se nota, ¿eh? Claro. Vino con todo. Increíble, la verdad. ¿Qué diría GM durante esto, la verdad? Estaría bailando ya. Sí. Aprendí unos pases, pero bien fuertes. ¿verdad? Sí, no, ahora con la nueva ¿Sí? señorita que, que está apoyando, la verdad. Uh no. Uf, no Gemer está como loquito. Un <ríe> <ríe> saludo para GM Redner, la verdad. Un saludo para él. Un gran tipo, la verdad. Le gané pues, no, en la competición contra los GM, la verdad. Que... Le gané en el verso, de verdad, no, Claro, eh... le gané, pero le gané. <ríe> Yo recordar, un saludo para Gemer Muy buena gente, la verdad. Uy, uy, uy. ¿Qué pasó hoy? Creo que no se puede mover, Chex. Chex, eh... ¿qué fue, papu? ¿Tá, ¿Estás ¿Tá bien? ¿Estás bien, tu mouse? Chex. Chex, chex, chex. Ya, bueno, mátalo, papu. <risa> <risa> Sin compasión, nomás. Estás jugando, está jugando, está jugando con el celular, me parece. No Chess, ¿no? Oy, oy. Chess, Chess, hola. Perdimos comunicación. Parece, o, o está tan concentrado que no puede hablar. Que no Vamos habla. Qué, ¿Qué estará pasando? Yo estoy volando aquí en la pantalla. Me habría gustado estar más abajo. <risa> <risa> Pero bueno, ahí estamos viendo a los jugadores de una u otra manera. ...cómo se va dando en la partida. Yo creo que Chess está viendo... Está viendo con un ojo nomás. Está acá parado. Vamos a ver problemas técnicos. Aparentemente están acarreando la mala función de la partida. Dice que el mouse no quiere dar vuelta, dice. Bueno, pausa. ¿Cómo? Un saludo para el amigo Nubis GLB. Vamos viendo ya un saludo para los amiguitos que están participando... <risa> eh, bueno, bueno eh, Hoy ¿Qué pasó hoy? Eh, bueno, volvemos a mí nuevamente Ah, disculpe, estaba con el celular a unos amiguitos aquí este, En el streaming eh, Bueno, Lady digo, ¿cómo vas viendo un poco la partida? ¿Un poco Un poco Bueno, estamos viendo que el señor la magia Tiene la delantera pero aparentemente, tiene ejes, problemas Creo técnicos. que cuando usas el Hagas, sí. estas cosas... <risa> sí. <risa> hay que estar, estar pendientes. Hay que sí, estar pendientes, sí. De todas maneras, de... ya está grabado, después veremos los videos. De sí, nuevo. sí, sí. Y además hay que hacerle una inspección de profunda, me parece. Bastante sí. deep en la cosa, ¿eh? Bueno, bueno, <risa> nada. Luego de esa respuesta dudosa del de sí, sí, sí, polígrafo, sí. hay que estar mm. pendiente. Ha quedado, ha quedado... Me ha dejado pensando a mí también y a toda ya la, la gente, ¿eh? en la realidad. No. Sí. Bueno, tenemos entonces retorno de pantalla eh, para la partida entre oh, sí, la magia contra el Chess. Bueno, ahora sí se le mueve el mouse. Vamos a ver entonces magia. Y ahora sí, a este, sí, ahora sí mucha ventaja eh, tendrá. Ahora sí vamos mover. a jugar eh, nuevamente. Vamos a ver, eh, ahora sí, vamos a ver eh, quién es el mejor. Bueno, eso de quién es el mejor es... Este, no. sí, en modo básico, en modo básico. Porque va no a llegar no más en caro. <ríe> <ríe> ya, vale. Y 4 a 0 para el señor la magia. El Chess por el punto del honor. ¡A ah, la espera! ¡Ya lo vimos, papu! ¡Cuidado! Ya. ya lo dejaste en 34, me parece. ¡Uy! Ya, 22. Eh, mi ojo no me falla. Digamos. ¡Uy, uy! Ya está en 18, ya. Está en 18, papu. Cochai, nomás, papu! ¡Que arrepárense nomás! ¡Uy! Ahí está, ¿ves, papu? Esta no vale, ya. ¿eh? Claro, no. Vamos claro, a esperar después volvemos. No hay problema. Se reinicia nada más. Oh, Sí, estás con los tatuajes, papá, no miento, estás con los tatuos. Estoy ¿sabes sin los, los tatuajes, por si acaso. Y acá por puedo si verificarlo, acaso. papá. Acá la producción me dice... Ley vuelta y... mi cosadito y está que observa detalladamente que no haga, no haga trampa. <risa> <risa> Así que... Digo que me van a banear. <risa> <risa> <risa> bueno, bueno, nada, ya saben, chicos, vamos a... Van a... Vamos a hacer una nueva partida, ya que ahora sí ya se le arregló la computadora de... ¿Cómo se llama? De Chess. Ay, y, y acá el amigo La Magia ya soltó el hack. Y los parches, ¿no? Vamos a esperar y nada los más. Tatuajes. los tatuajes. Los tatuajes, Vamos a esperar entonces que ya den inicio. La verdad que se siente raro ver la silla sola gracias a Onsit. Este, ¿no? <risa> nos acompaña siempre en las transmisiones. La verdad que sí, esta silla está bonita. ¿Cuándo me da mi, mi ley en este producción? La verdad, te estoy esperando. Sí, la verdad. Ah, con relación? Ya, ya, voy a hablar ahora con... <risa> ¡Ah, Gracias, <risa> ya ya ah, gracias. La verdad, gracias. La gracias por acompañarme, la verdad. Llegó un poco Sí, sí ya estoy más en... cómodo. Está, está, ah, está más cómoda, perfecto. Sí, pues ahí el señor de La Magia no te cede el asiento, estás ahí, estás sentada ahí en el en la alfombra. Eh, bueno, la magia está diciendo que le está haciendo uh, las indicaciones ya está, ahí está. a.. Listo. Ahí activaste ya la. Sí. <risa> <risa> bueno, entonces tenemos partida ya contra el eh, señor de La Magia ver, son, siete, si te... son siete winners eh Mendrugo, acaso se va a decidir. El... ¿Y cómo son el empate, papu? Queda... No, el primer juego que hemos jugado no vale. No, no. Vale. Ah, por motivo de que tenía tenido fallas el técnicas ya, okay. Así que llegamos a Opa, aunque... oh, uf. 155 de vida para el señor la magia Que me parece que está pendiente de un hilo Las balas siguen apareciendo Oye, esas armas, papu Ya, bueno, vamos a ver Ah, listo, se va a caer magia oh, Se cae, increíble, quitada de venta, señores Ahí está Yo nunca, nunca dudé de mi duda Ahí está el señor Chess, Hace una de las suyas Alguien mató uno Alguien mató uno Ahí está, pues el mouse. Se quitó papá, los tatuajes ¿no? por eso. Ahí está, pues. ¡Ah, ahí está, ¡Ah! ahí está, ya, ya, ya ves acá. Acá igual haciendo de las suyas, mirando siempre. Me mirando me tu a ver. cuenta, papá. A ver, a ver, a ver. Algún día le me algún día le di vuelta era un verso a ti. Normal, papu, yo, fe, yo estoy oh. ya estoy al garete, papu, yo estoy jugando todas las noches, así que no tengo problema. Uy, uy, se vieron las caras, increíble. Oh. Ahí me parece que el señor Che, <risa> ¡Au! <risa> el señor Che se fue un poco de avance, ¿no? Ya sí estuvo un poco se gris. A cara, ¿no? Se tuvo que aguantar un poco más. Siempre es que esperar al señor la magia, porque él el Soka sale de poquitos nomás Sí, primero hay que ver por dónde sale Analizar para dónde se va claro, Si es que vamos viene de cara, como dicen uno O si no se pone atrás ¿no? de, de la ventana Bueno, ahí está, uno a uno Entonces para el Chess y para el señor La Magia Vamos a ver cómo se agrupan los equipos ¡Ah, listo! ¿Qué tal ojito, eh? ¿Qué tal ojito? Oh. 26 de vida, increíble Ya no queda nada Esta partida podría estar solucionada ante un eventual disparo... ¡Uy, Papu, están iguales! ¡Increíble, Baje, ¿Qué tienes, Papu? ¡Suelta el hack! <risa> <risa> oh, <risa> ¡Oh! ¡Increíble! <risa> oh, <risa> Quitale. <risa> bueno, <risa> <está bien, risa> ¡Es increíble, la verdad! ¡Ya, ya, ya lo tenía! Ya, bueno tenía. Disparo, ¿no? ¡Ya lo tenía ya, pero está bien, está bien. Te dejó 28 Ay, de vida, Papu. Lejos. <risa> <risa> bueno, sí. bien. ¡Hola, señores! Este, ¿qué ¿Cómo <risa> Vamos entonces a la partida ya, 2 a 1 para el amigo Chess. El señor la máquina oh. va viendo peligrar su... Eh... Sí, sí, Juan. ¿Tú le has ganado? ¿Cuánto le has ganado tú hasta el momento, papu? Eh, a, mí, a mí no le gané, pues, ¿te acuerdas? Claro, claro, a mí no le ganaste, me acuerdo con la Judgment, me acuerdo que estaban ahí como loquitos. Vamos ahí entonces a darle inicio. Uy, ya lo Pero viste, ya. papu, ¿eh? ya lo viste ya. Uy, uy, uy. Uh, Jesús, ¡Ah! mi papu, 145 de vida para el señor de la magia Chess está sufriendo también, me parece, con 38 Y ahí está, señores y señores 100 de vida, uy no, sin balas ¿ah? Sin balas, uy ya. 74 ¡Headshot, oh, oh, papu! 2 ¿eh? ah. a 2, <risa> ¿sabes que tiene la bomba? <risa> bueno, la pero no lo contabiliza Claro, si lo matas tú, queda 2 a 2 eso, ¿eh? eso está reñido, de verdad Está reñido, 2 sí, a 2 Quedan 3 partidas más Para desencadenar ¿Quién podrá ser? El campeón de esta partida. No se olviden, chicos, que pueden compartir la transmisión y ser uno de los ganadores de la AK47 Elite. Eh, a los que compartan la transmisión. Sí, para los, también para los ganadores, Mendrugo, no se olviden que los premios se van a enviar eh, la próxima semana. Ah, sí, acaban de que Están también. pendientes, ¿no? No hay. Te mató, papu, un headshot de aquellos. El señor. 3 a 2 Ay, ay, ay. Se pone 3 a 2. El señor Chez está haciendo su trabajo, papu. Te quita la venda, me parece. No se olviden chicos que los eventos de la semana están, bueno, nuevamente activados. Sí, ya se activó Mendrugo. Eh, los eventos de fin de semana ya están activos. Y también para todos los usuarios, eh, todos los días hay, bo hay boarding, Mendrugo, así que tienen que aprovechar el GP al máximo, de verdad. Así es, Papu, concentren en la partida porque te meten otro pecho y ahí. Hay... <risa> oh, ¿Qué fue? Vamos ahí entonces la partida ahí va. Uy, les da orina. La... Uh. Vamos a ver, se acerca, no te acerques, Papu, cuidado. 5 a 2 Partida para Chess. Increíble difícil. Que el señor La Magia pueda remontar. Solo el punto del honor quedaría, me parece, porque podría forzarse un 6-3, un 6-2 o un 5-3. Pero ya no, ya. Yo creo que eso está cantado. Ya. Round número 7, round infinil, final. El señor Chess creo que bueno es el actual campeón me parece no. Sí vamos a ver todavía te resistes aparentemente recién? sí aparentemente no bueno vamos viendo ya. El por te el honor señor ustedes, la magia ¿no? <risa> <risa> por el honor por el honor señor la magia mucha presión me parece que va a Magia, eh. ¡Uy no, ah. no, no, no ya! ya, ya. La desesperación. ¡Oh! <risa> <risa> ¿Y eso, ¿Cómo disparó la pared? ¿Cómo sabías que? <risa> Es que eso ya ah. es táctica, ah, que Hay que analizar eso, le digo. Sí. ¿no? <risa> Después el video lo volveremos a ah, revisar. Sí. Ah, listo. 4 a 3 en la partida. Vamos al desempate. O al empate tal vez. Por parte del señor La Magia. Bueno, no se olviden muchachos. Eh, compartir la transmisión. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube de Walls Sin Latino. Eh, a través de sus redes sociales como Facebook y Youtube. ¡Cuidado, papu! ¡Uy, uy! Me parece que nadie puede sufrir las consecuencias de los disparos se afuera. ¡Increíble! La partida 4 a 4. Igual a la marca. Así casi te cae la bomba también nuevamente. Oh, esa producción. ¿eh? Un saludo para Mega Dios Está jugando ah, creo? ¿Ah? de Mendrugo, ¿cuándo se le hará a Minion el valor de la verdad también? Yo creo que pronto, y me parece que vamos a empezar a atender estos. <risa> eh, ¡Estos que la época, cabrejos! <risa> <risa> <risa> parece que el señor Minion no quiere pasar al sillón de la Ay, verdad. ¡Ay, uy, uy! uy, uy, uy este sillón se, pone, se vuelve rojo, arde. ¡Arde! <risa> <risa> Combustión automática. Ah, bueno, ahí está la partida entre el chess con el señor wow. Lamas. ¡Increíble! ¿Qué estás haciendo, papu? ¡Increíble! 5 a 4 para el chess. Pero era Ahí para sí. que te pusieras en la parte posterior, no hacia el lado, papu. ¿Qué hacer ahora? ¿Vas a activar hack? <risa> <risa> Vamos a quitarnos la mira de correspondiente. No verdad, porque yo tampoco tengo esa mira, ¿verdad? ¿Ah? No puedo activar las miras, se no he hecho recordar. Yo quería averiguar. Para activar la mira debes tener eh, Power. Ah, power ya, ya. tienes razón. Sí, sí, sí, si sí. no lo tienes, no lo vas a poder activar. Sí, pues. ¿Cuándo me llega mi ley? No, pues... Ah, listo. Ya está la partida entre el Chefe versus... Eh... Señor, la magia. Uy, Viena con los disparos. Muy certero. Uy, uy. 5 a 4. No se olviden. Esto es partida para Chess. Pero la situación de lejanía podría significar muchos problemas. 6 a 4 para Chess. Mopoia, Cheza. No, acá hay mucho fanatismo, acá hay, acá hay mucha, mucho fanatismo con la chesa la verdad. Muy bueno, bien jugado, ¿eh? 6 fan. a 4. Bueno, no me queda de otro, Mendugo, tendré que activarlo. Lo vas a activar. Ya, activalo, papu. Ya, momento. Ay, ay, ay, este muchacho no aprende. <risa> hey, que Las malas costumbres, bueno, ahí está. ¿no? Va a activar el hack. Vício. El señor, la magia. Vamos, entonces, a la partida. Uy, uy, ya, ya le bajaste 100, papu, ya. Increíble, ¿eh? Yo creo que la... El nerviosismo. Uh. Uy, uy, uy. 65. Increíble. ¿Aldana? ¿Cómo estás? Oh. <risa> <¡Sí! risa> ¿Qué no, me, no, <risa> no, me droga a hablar, ¿no? Se le extraña bastante. ¿Tú le extrañas, papu? <risa> <risa> ah, a ver, mira, no, saludo para, un saludo para la Anita que, que está en Polonia, en agosto vuelve. La verdad, que no, no sé qué está haciendo allá la verdad. está, ¿eh? está blanquita, ¿no? Uy, uh -huh. o sea, de rostro fue pues, de rostro. Uh -huh. oh. uh -huh. Sí, sí, de uh -huh. rostro. <risa> <risa> sí. Cinco de es la más increíble. <risa> <risa> bueno, ya. Partida entonces para el, el amigo Che que está jugando contra el señor Magia. Está un winga, uy uy, uy, uy, uy, se pone de candela esto, ¿ah? ¿eh? Oh. El 6 a 6, bueno, la muchachos, seis. Lady World, ¿qué qué pasará acá? ¿A quién le vas? Estoy nerviosa aquí, no sé a quién irle? ¿Ah? quién ganará. Creo que Chess, ¿no? Es, sí, a... yo que creo por que Chess. chess. Yo, yo voto por Chess, voto por Chess. Mega Dios, un saludo ¡Megadios! para Mega Dios que nos, nos acompaña. Los, los... Las palmas, las palmas de Mega Dios. Mega Dios. Claro, las palmas de Mega Dios. Ya saben, eh, a un punto de eh, acabar esto, 6 a 6, increíble, la ¿verdad? Va sin balas, este señor la magia, increíble. Vamos ahí. Uf. Uy, uy, uy, uy, ya lo vio, ya lo vio Está con chip nomás no, Cuidado el nerviosismo por parte de Chess, increíble No puede ser, 215 ¡Ah, no! Oh. Este señor la qué panudazo! ¡Ah, no! ¡No! ¿Qué estás haciendo? Oh. ¡Increíble! ¡No te ¡Nil! puedo creer! I am the kill, rival kill, round for skill por parte de Listo, el señor juego, La Magia con la Chayra. Último momento. Increíble. Increíble, papo. Qué tal panudazo. ¿eh? Bien. ¿eh? Bueno, bueno. partida para La Magia, lo cual le quitas sí. la oportunidad a Chess, el invitado, a ganarse uh, su premio por 15 días. Lo siento, Chess, pero la verdad me obligaste a hacer... <risa> <risa> bueno, ya está. Un saludo para el amigo Chess, la verdad. Ches, estás ahí, Papu, Coméntame tus expectativas con la partida, tus sensaciones. ¿Cómo te sientes? Sí, la verdad, contra un hack. digo esto, contra más. Ches, ¿estás por ahí, Papu? Ches, ¿aló? Ches, creo es? que se dio a llorar ya, Papu. No, ¿no? No, no, a no, Vamos a verlo no a no. llamarlo eh, una, para que nos comente un poco, ¿no? La verdad. ¿Qué le pareció la partida? Sí, sí, la la la que es es super, ¿Cómo se siente? Estuvo chévere para ti porque le ganaste, pero pues, no, pero... Sí, él... él no debe estar tan feliz. leí sí, pues? eh, una consulta. ¿Va a haber, haber eventos para este fin eh, de Semana Santa? ¿Va a haber eventos para los chicos? Ah, me, pregunta, me preguntan sí. los amiguitos. ¿no? Tenemos ¿Sí? eventos de asistencia sí. hasta el 8 de abril. Sí. Este, este evento se está llevando a cabo a raíz de que los usuarios podrán ir acumulando premios por día. Este es un nuevo evento que se está implementando, que está muy bueno. Ya viene funcionando desde la semana pasada. Y ahora hola, se hola. Hay... Ah, me cortó okay. el amigo Ches. Papu. Hola, ¿qué tal? Este, sí, estuvo bueno todo, la verdad. Estuvo, estuvo bien reñido. Los nervios juegan en contra siempre para uno que... <risa> eh, eh, bueno. Está saliendo en el streaming, pero sí, todo entretenido, todo bacán, todo Charlie. este Muchos, muchos chicos este, también quieren este, jugar así a lo antiguo, así que los invito por mi canal, este, estaré haciendo videos a lo antiguo también. Así que si, si gustan, ustedes por ahí les estaré avisando para poder jugar así unos, unas cuantas partidas a lo antiguo, ¿no? porque hay varios papos que quieren jugar modo antiguo, modo 2007, modo 2008, modo 2010, pues, ¿no? Claro. Y estuvo bueno. Estuvo bueno la partida. Sí, estuvo sí, bien, de verdad. Estuvo, estuvo muy bueno, la verdad. Eh, eh, fue bastante reñida. Llegaron a estar sí. 6-6. Y bueno, ya la última partida, la chaira de, de, de Minion. Que me obligó a hacerlo. De Minion, de digo, no, de, de no. la magia... No quería hacerlo, pero me obligó de verdad. Lo siento. ¿Qué verdad? sentiste en ese momento cuando te incrustó la, eh, no, la arma blanca, pap? No, pues odiando a mi mano, pues no por no querer hacerme caso. <risa> bueno, bueno, nada, Ches, agradecerte sin lugar a dudas por haber aceptado la invitación y compartir minutos con nosotros aquí en el stream de todos los jueves. Ok, muchas gracias, muchas gracias a todos, muchas gracias a, a, a ti, este, Mendrugo, muchas gracias a Minion que me contactó, y muchas gracias también este, al señor La Magia por el verso pues, ¿no? Todo sí. bacán. Listo, Ches, igualmente. Perfecto, de, Ches, gracias. Esperemos que no sea la primera ni la última vez que puedas participar con nosotros. Ok, sí, eso también espero, ya pronto, no sé, pronto, en algún momento, tal vez vaya ahí a los estudios para un Versus en vivo, pues, ah, ¿no? perfecto. Que mucho más va, más va. Chévere, Sale, entonces, Papu, sí. un abrazo y cuídese, nos estamos conversando. Eh es bueno Sí, justo hablábamos con Lady Wall sobre los eventos de la semana. Estábamos en el evento de asistencia, asistencia. y eh, comentaba también que hay un evento nuevo que se llama de descuentos, me parece. Este compra eh, Aprovecha las ofertas del descuento en diferentes ítems y, y armas. armas. Y está eh, el evento plus también, donde vas a comprar un ítem y te puedes llevar otros más, gratis. Upa, eso oh, está wow, muy bueno, ¿sí? bueno ¿no? que Entonces, Si tú compras sí que... ganas por doble, pues, ¿no? Así si, que, ah, que, bueno, los, los están, tan, tan, regalones, la verdad. Recarren cada muchacho, recarren Para que la que lo para lo aprovechen. <ríe> recarren K, papu, porque esa es la solución a sus claro, problemas, ¿no? Su ¿sí? problema. Para que se te pueda cool, ¿no? Para que, para que <ríe> Señor, o sea, la magia lo confirma. Bueno, ya está. Igual no se olviden, están siempre los eventos de, de siempre. El evento Loin, el One Day Free, el Playtime, el Kill Count. Tom. Está el, bueno, el evento Burning, bueno. que todos los días, la verdad, Así es. 200% de oro más. Y de GP también, ¿no, Papu? Sí, los muchachos están aprovechando, de verdad. O sea, a... Están debiendo rapito, ¿verdad? Uh. Veo el más alto cada rato. Ah, bueno, en buena hora. No nos olviden que hay una actualización de Item Forge. En este caso, están, eh, también está autorizado, me parece, los paquetes SW, ¿no? Sí, pero sí. el pacto todavía siguen los cupones de GP, muchachos. También aprovechenlo, es, es un stock limitado, así sí, que deben Sí. Recuerden que es un stock limitado. No se preocupen, pueden comprar. Si bueno, tú compras con cash, no hay problema. No me hagan problemas que me van a banear, esa cosa. No, papá. No, no. o sea. El baneo es cuando tú haces un problema ilegal, ¿verdad, Lady Wolf? Por supuesto entonces, más claro que el agua, no puede No puede ser. Ha sido un programa bastante, bastante ameno el día de hoy, bastante jocoso. Entretenido. sus pesos, las preguntas, las partidas. Ha estado muy chévere, hemos tenido todo. Esa última pregunta nomás que me agarraste. Me agarraste, agarré mal, papá, apretaste el botón y la cosa que se Bueno, la producción me hace la indicación, entonces damos por concluido el programa del día de hoy. Ha sido un gusto. De una vez más a Lady Wall por acompañarnos. Gracias por la invitación. Al Señor La Magia también. Igualmente, andrú, a Dios, a Rendor y a Minion que están por ahí, me parece también. Agradecerles y con nosotros será hasta el día jueves. Chao, chao. Chao, chao. Cuídense.